O sea, el método del caso a veces es difícil encontrar casos que expongan problemáticas, que sean cercanas a la realidad del alumno. Entonces, claro, es muy bonito cuando me viene un alumno y te dice, oye, me gustaría escribir un caso contigo, claro, muchas veces los casos aunque utilizamos nombres ficticios, aunque le pones un poco de mostaza, ¿no? pero los casos son la vida del alumno. Y eso luego te da para mantener conversaciones personales que son muy agradables. ¿no? Que a mí me parece que cuando hay esa interacción profesor-alumno es cuando te das cuenta de verdad pues, que estás trabajando en una de las profesiones más bonitas del mundo. No, Yo no sé a ti qué te parece esto, pero... Pues que lo consigues bastante bien. Yo diría como tres cosas, la primera es llevar la clase muy preparada, yo escuché de un profesor que una hora de clase tiene que ser una obra maestra o una obra de arte ¿no? y yo creo que los profesores cuando entramos en clase tenemos que venir con la actitud de decir mira que no sea algo más rutinario que hago. ¿vale? La segunda característica que yo destacaría es el cómo fomentas la participación. ¿no? O sea, el dar juego a la gente, el preguntar, el saber tratar a cada uno, ¿no? al quien es más tímido, saber respetar sus tiempos, ¿no? darle oportunidades para que se exprese, al que es más lanzado, pues darle cancha, pero que no abasalle. ¿no? Entonces eso es, bueno, pues saber manejar un poco al auditorio. Y luego, a mí personalmente, me parece que hay una característica que es clave, ¿no? y es que el profesor, pues tiene que hacer teatro, un poco de teatro. ¿no? Yo quiero puntualizar una cosa. Puntualizar. Hay veces que te metes tanto en clase que la gente luego comenta, Álvaro, es un motivado. Sí, yo me meto, me meto, me meto en clase. Sí. Eso lo notas tú cuando, cuando dices, estoy ahora mismo... Bueno, de hecho, alguna vez creo recordar que te reíste de eso diciendo, es que los valencianos somos así. ¿no? Lo pilvaino del de levante. Sí, o sea, vamos a ver, a mí me encanta mi asignatura, yo me meto y vibro, ¿no? entonces... Bueno, yo creo que hay que transmitir esa pasión al alumnado, ¿no? Y entonces, pues bueno, no sé, no sabría decirte cuál es la fórmula mágica, ¿no? Pero cuando realmente, pues tú fomentas la participación con el alumnado, vibras lo que estás explicando, hay como una conexión intensa, ¿no? Y para mí esos son momentos mágicos, esa es la magia que tiene la docencia, ¿no? Cuando realmente conectas con el auditorio, ¿no? Y dices, bueno, y, y eso se nota porque ves a los alumnos y les brillan los ojos. Yo creo que está, o sea, es. es aquí que somos ingenieros, ¿no? que nos gustan mucho los indicadores, yo creo que para mí un gran indicador de que la clase ha ido bien es cuando a los alumnos les han brillado. ¿sí?